Cuentan que el pictograma chino que representa la palabra crisis está constituido por dos palabras diferentes, peligro y oportunidad. El mundo está cambiando y tú tienes el poder de decidir cómo quieres vivirlo, como un peligro o como la oportunidad de convertirte en el líder que te sientes llamado a ser. Las Naciones Unidas nos dan hasta 2030 para revertir el cambio climático y no tener que atravesar catástrofes mayores. Tu elección definirá si serás reconocido como el jefe que no actuó o al contrario como el líder inspirador que logró encauzar a toda la organización para lograr su transformación. Mi invitación es acompañarte a erradicar cinco pecados que están impidiendo a los jefes de América Latina liderar este cambio empresarial. Los jefes quemeimportistas, los tiranos, los avaros, los miopes y los jefes incoherentes. Te acompañaré a reemplazar estos pecados por las cinco virtudes del líder transformacional. Tu liderazgo entusiasta, alineando tu propósito y legado de vida. Tu liderazgo empoderador, para que tus colaboradores sean líderes extraordinarios. Tu liderazgo de triple impacto, logrando sostenibilidad económica, social y ambiental. Tu visión global para desarrollar la cultura organizacional que sostiene el éxito en el tiempo y tu liderazgo integral desarrollando tu autoconocimiento para ser coherente con los cambios que pides a tu gente. Llevo más de 12 años trabajando con líderes en Europa y América Latina, desde las empresas más grandes y tradicionales como las startups más pequeñas e innovadoras. Mi nombre es David Lamcastocar, cofundador de Beyond, y he creado esta serie de videos para compartirte herramientas integrales, simples y eficaces, frutos de mis experiencias que te ayudarán a convertirte en un líder transformacional. Nos vemos en el siguiente video. Be Extraordinary.